con los ojos de un soñador, ya no podrás mirar igual a la realidad, son canciones que vendrán a iluminar. lugar, ese lugar que es para vos Siempre se resistirá, permanecerá en tu casa Y se va más allá De tu percepción Se va más allá de tu percepción mortal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 Al soñar las promesas del corazón, guarda el lugar, ese lugar que es para vos. Siempre se resistirá, permanecerán. De tu percepción mordaz, se va más allá de tu percepción mordaz.